Buongiorno cari amigos, da Pablo, el giorno de hoy, guarda, he portado mi nuevo jogatel, guarda, una escatola con peces la gente me ha escrito, Pablo, por qué no fai eh, allenamenti con peces ejercicios, ok, yo sono como la justicia, tarde, pero arribo, he con este pesi. puesto lo he acquistato en un negocio esportivo, puesto, son más o menos, ¿cuál dice ¿cuá? 22, 20 kilos, 44 libras. Tú lo puedes eh, acuistar en un negocio deportivo costa poco. Mira comando, te lo lacho cuál, te lo lacho cuál. El giorno de hoy, eh, para iniciar, voy a hacer cuatro ejercicios para rasodar el pectoral. el pectoral, el pectoral. ¿no? Vamos a iniciar hoy con el pecho, así Ese pectoral es un pectoral atlético. ¿Por qué? yo solamente hago esos ejercicios para mantenerse en forma y tener un cuerpo atlético si tú quieres dar un cuerpo de bodybuilding así grande, grosso debes ir a la palestra y meterle un poco un poco de peso, pero lo que hago yo son ejercicios para razonar para mantener, estar siempre en forma así vaya al trabajo, vaya a estudiar vaya en piscina y tú sabes, no, un estilo de vida un estilo de vida, lo importante prima de iniciar se debe hacer un riscaldamento de 10 a 15 minutos de mira, comando, aunque manjar cual cosa ligera, eh, puede ser una mela, una barra de, de cereales, eh, una espremuta, veré cual cosa, una galleta. Importante, no se debe hacer ejercicio con la pancha bota, y aunque tropa piedra, vida comando. Mira comando, ni uno, eso. Vamos a iniciar el pectoral, toño un poquito la, la, la, la maleta, meto el capilino, ta, ta, ta, un poquito de, de movilidad cuatro ejercicios para rasodar el pectoral. ta ta ta, un poco, un poco po pero va bien, así guarda, aclético, así nos hacemos ver la bruta figura ok, perfecto aunque, aunque me recordaba, he portado pues esta superficie inestable, una fitball si tú no la a casa, no te preocupes, puedes utilizar una panquina, tierra, pero yo he utilizado todo esto porque con este ejercicio, laboramos otras partes del cuerpo elaboramos el equilibrio, la estabilidad y reclutamos otras fibras musculares que las que no se fan en una panca piana normal es estable, ok, ta ta el brazo, el brazo, abro, quedo, indietro perfecto prima de iniciar un poquito de agua tu qué cosa bebete? Ah, muy bueno, muy buenísimo, Buonísimo, buenísimo, buenísimo Voy a iniciar en nuestro primo ejercicio, voy a checar el pez, no le troco. Ok. puedes guardar el pez que he portado, guarda. <ríe> nuestro primo ejercicio, vamos a parar. <ríe> vamos a parar. Tipo panca plana, pero vamos a parar con la, la fitbal, con la fitbal. así reclutamos bastante fibras, fibras musculares, Vádalo, vándalo, acá Glute, glute su, glute su. Abro piedi a la espesa misura de la espalda, o piú, o piú, o piú aperto, porque así son un poquito estándar. ok, guardalo. Pelvis su, abro paralelo el brazo al, al, a la espalda y se va. Uno, vamos a hacer dos, Dos, tres, glute su. Cuatro, cinco, seis, siete. 9, 10, último en più, questo, cuesta, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento. Ok, perfecto. Si tú utilizas peso, più pesante, Puedes hacer una pausa de, di de un minuto, 45 segundos. Yo voy a hacer solamente 30 segundos, Porque ya, ho un poquito las condiciones físicas. Ahora, me piace el. Los, los, los laboros intensos ta, ta, ta, ta. y después, hoy pues, la pausa. Lunga o prolongada. Pues, este ejercicio yo lo repito dos veces. Tú a casa lo fai tres y 4 aunque 5 veces. Cosito tu músculo rasora, rasora, se diventa un poquito duro. Guarda, atlético, ni troppo grosso, ni troppo ni tropo magro. Cercando siempre, yo trato siempre mis ejercicios, checar el equilibrio. Físimas, físimas, cura tu salud. Mira, caballo. Ok, vamos, vamos a hacer nuestra segunda serie. Clute su, abro, abro paralelo, guardo un punto fijo y se va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, abro, seis, seis. Lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, perfecto. Me faltan dos vueltas, tú lo faltas tres, cuatro, hasta cinco vueltas. Nuestro próximo ejercicio que voy a hacer, voy a hacer el, más conocido como el pullover. Voy a portar el peso, suino, a ah, esta parte, a entrar de en en nuestro pecho, cuando inicia el pecho, el pecho, el, el torace, y lo voy a portar indietro. Espera, con este movimiento, guarda, gomito, no bueno, piegado, guarda, piegado, gomito, piegado, gomito. Con este ejercicio, expandemos la casa torácica, ¿ok? No es malo. siempre lo hago due volte. tú casa lo fai 2, tres, cuatro. Voltas. Ok, va a iniciar, un poquito pesantino. lo puedes hacer con un solo peso, con uno, con uno solo, guarda cosí. Tras. Piego el gomito, guarda, fino guapo, al inicio el pecho, Tras. el torácico, en dieta, ok. Yo lo faccio con due. con due. Con due, por pues, fin ¿sí me concentro? ok, se va. Uno, arriba. Due, de Tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8. respira profundo. 9. 10. Dame 2. Ok, perfecto. 12. 12. Uh, se expande la casa torácica. Se expande, ¿no? Pido más y voy a hacer altri ejercicios: ejercicio para la espalda para el bicipiti, para el tricipiti, para la esquina, para las gamba, para el glúteo todos, como de tu prima, si divertiremos con esta banda, esta escatuleta aunque con los otros ejercicios que he hecho o que debo hacer con la corda para rastrear, para diventar fuerte. oiga, cuesta ambulancia Milano, un minuto cuesta ambulancia Yo cometo que el que va dentro va sorriendo Madai, siempre en San Blanche Ok, nuestra segunda Segunda Ok Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis lentamente. entonces perfecto uh. tu riposa nuestra próxima apertura vamos a hacer nuestro próximo ejercicio vamos a hacer apertura tipo cabina cuando estamos en la, en la, en, en la palestra con la máquina si hacemos este movimiento pues este lo vamos a hacer pero con manubrio yo le voy a bajar el peso porque está un poquito pesantino ¿no? un poquito pesantino le baso el peso me baso el eh, equilibrio es si, laboramos medio, ha hecho la figura muy bien Tú te mi riposa, te mi riposa. un poquito de agua, agua, agua, hidrátate, hidrátate, escríbeme, escríbeme, dice mi pablo, Qué bueno para hacer para el, para el trichipite, te consiglio que este ejercicio pare, no solamente los típicos ejercicios. el trichipite, que faltamos, el eh, calestro, aceptando igual ok vamos a e iniciamos con nuestro terzo ejercicio no terzo terzo terzo ejercicio tercer terzo apertura apertura con, con manubrio ok perfecto ya habíamos riposado nuestro terzo ejercicio sí, salgo chiudo abro, abro abro abro lentamente Abro de aquí, guarda, abro, abro, paralelo, paralelo, paralelo, guarda. Cuando esta postura va a una, dos, tres, cuatro, cinco, conténtate, seis, siete, ocho. 9 10 1 y piu, cuesta la que se siente cuesta la que serve Última, última, cuesta la que sirve Lentamente, va, Power. ok, Perfecto Una piccola pausa, una piccola pausa Cuesta, lo repito nuevamente Una otra volta Y vamos a finalizar con nuestro último ejercicio Per el pectoral todos estos es beneficios deben ser razonables. Quien quiere aumentar de più la masa debe meter più carga y eh? aumentar la ingesta, mangiar de più, mangiare de più equilibradamente las proteínas, carbohidratos, las insalatas, la fruta seca, beber tanta agua, respirar de profundo y antes reimpulsar, Dormire dormir de menos, menos mínimo 7 horas, 7 horas, ok. Último, último. Último ejercicio con el manubrio. Ok, salgo, salgo, salgo. Lentamente, abro, abro. Uno, glúteos su. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis sette otto nove ok, dodici, dodici, abbiamo fatto dodici dodici, <ride> Oiga, questo questo numeri sono piccoli però guarda, si sente? si hay tantas repeticiones, se siente el ejercicio. Pues si tu pecho guarda, te saluda, te reingracia guarda como ves ya, está aprendiendo un poquito de, de volumen, volumen, pico de volumen, ¿no? <ríe> está rasodando, está rasodando Con mis ejercicios no se adiventan bodybuilding, pero no sé, al menos razón, al menos en un cuerpo atlético. Ok, perfecto. Perfecto. Eh, nuestro próximo ejercicio, guarda, guarda este próximo ejercicio vamos a dejar tantísimo el equilibrio ¿cuára? vamos a hacer pliegamente sulle braccia pliegamente sulle braccia ¿cuánto voy a hacer? voy a hacer eh, si, yo lo repito nueve voltas 3, 4, aunque 5 voltas voy a hacer 2 de 20 2 de 20 siempre con con, con esta feedback importante, el glúteo firme mientras ¿no? que el glúteo es de dentro, no, firme, firme. el cuerpo dirito ok, meto la, meto la pala qua meto la pala qua no la cuenta de pala ferma, sello de ok postura del brazo a la misma misura de la espalda estoy dentro, paralelo guardo siempre de fronte guarda guárdalo cuatro guarda los cuatro. cuatro el resultado tantas okay. vamos a parar, no, no, si va. uno, dos tres, cuatro cinco, siete, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10. Uh. <risa> <risa> nessuno te regala niente. Nessuno, nessuno. Si quieres mejorar, devi sudare. sudar. fare hacer un poco fatica. Si quieres llegar al trasguardo... Debes hacer esto, guarda. Sudar, alenarte, pensar es positivo. tolle de, de la mente, tu te excusas que te fanno mal. Si tú lo haces, todo perdonado. Recuérdate ya sin permiso. Hoy, hoy es el momento de cambiar tu estilo de vida. Ya que ahora no te has escrito, escribe, escríbete a ti Es un poquito de agua. Agua, agua. Vamos a hacer el último. Oigan, en este ejercicio de las flexiones, y sobre piegamiento en las brazos, se siente, se la braza, pero también el pecho, guarda el pecho. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Todo lo que lo hoy, y se verá. Forza, el último, el último, el último. Fijamos con 20, 20, dame 20, dame 20 y más, 20, 20, 20. Ok, y va. Concentra, guarda de frente, va. Uno, dos, tres, 4 5 6 6 8 9 10 2 5 Se l'abbiamo fatta! Se l'abbiamo fatta! Se l'abbiamo fatta! E tu l'hai fatto soy un vinche, soy un minche. Cocine pias. ¡Ay, ah, ay, ah, ay! Ah, ay ah. ah Gracias por seguir este canal de Pishima. Si aún no te has inscrito, inscríbete ahora! eso. De cuore... Pablo. ¡Fai un poquito de stretching, ¡Fai un poquito de stretching, mira cómo cobarde.